Cada persona tiene una historia, pero en este lugar casi todos albergan la misma ilusión Llegar a Estados Unidos Wilson y Luis son amigos desde pequeños y quieren que su destino final sea Los Ángeles ¿Y usted por qué quiere arriesgar? Porque quiero sacar adelante a mi familia Voy con el propósito de sacar adelante a mi familia pues aquí les vamos a preguntar a los demás compañeros que encontramos para cómo tomar el tren, para que no tengamos ningún peligro. Hay rumores de que el tren puede salir esta noche y los emigrantes comienzan ya por la mañana a hacer guardia cerca de las vías. ...estos trenes, que transportan sobre todo combustibles y cemento... ...no tienen fechas ni horarios... ...salen cuando los vagones están cargados. ¿No ha pasado miedo? Bien, pero... ...hay que pedirle a Dios... Solo él sabe la necesidad de cada uno. Todos arriesgan, pero quizá ellas más... Tienen que protegerse antes de, de, pues, de ingresar a México, porque ellas mismas, en, en, así en plática o, o a forma de guasa, dicen ellas, eh, si no fuimos violadas es que no pasamos por México. En el tren viajan bandas de delincuentes, a veces delincuentes comunes, a veces de la delincuencia organizada, que los van siguiendo para que donde el tren se, se detenga ya los secuestren los lleven, los secuestran o vienen el tren, cuando va caminando el tren, les asaltan y algunos pues los, les quitan la vida, los matan o los dejan heridos. No hay datos seguros de cuántos centroamericanos se internan cada año en México Camino del Norte, pero son aproximadamente medio millón. ...las horas de espera consiguen que en pocos minutos... ...se encuentren compañeros de viaje... ...y unos a otros se van contando lo que saben. Aunque hay mucha gente que ha fallecido... Que, ...que no se puede dormir, tiene que ir uno pendiente de todo. Fracasé, es la primera palabra que oímos de su boca... ...Orlando Amaya iba pendiente, pero fue víctima del tren... ...una de las decenas de víctimas que deja todos los años. Iba a agarrar el, la, la escalera, el tren pegó el frenazo. Y detrás que pegó el frenazo, ahí viendo donde me caí abajo. Perdió una pierna. Cuenta su mala suerte muy despacio. Le duele todavía recordar cómo su sueño se quebró en unos segundos. Cuando ellos me llegaron a recoger, mamá, Les dije yo, matenme, les dije, que me mataran. Pero ellos no, no, no quisieron. Conseguir un buen trabajo es un bien muy preciado en México. Las cifras más optimistas aseguran que en este país, de cerca de 110 millones de habitantes, casi 50 millones son pobres. Cuanto más al sur, más necesidades. Venimos a trabajar por unos días a, a... Porque allá donde estamos nosotros casi, casi las chambas son pocas, no, no da para la mucha gente, entonces nosotros tenemos que acudirnos a otro lugar y por esa razón estamos en esta finca. Trabajan todos, desde la abuela de casi 70 años hasta el más pequeño de 10. Lo que ganen aquí recogiendo café durante unos días les dará para comer varias semanas. Como es un niño, pues él no, no debería de, de trabajar para la economía, pues, porque el deber es de, de mi esposo, pero... Como le acabo de decir que el dinero, el sueldo de mi esposo no alcanza, entonces tenemos que, que ayudarle. La economía siempre ha sido uno de los motivos que ha obligado a los centroamericanos a salir de sus países, pero las guerras y los conflictos políticos que sufrieron en los años 80 quizá marcaron el comienzo de una emigración masiva. A pesar de que han pasado cerca de 30 años, el indocumentado que va de camino no suele convivir con la gente de los lugares por donde pasa. No, en la rama, en la rama de aquí. En la ya queda menos para que anochezca y los emigrantes que llevan todo el día esperando comienzan a tomar posiciones si tenemos suerte llegamos eh, mañana o pasado mañana depende donde llegue nos bajamos de nuevo y esperamos el otro, el otro tren que viene. Serán varios los trenes a los que tendrán que subirse hasta llegar a la frontera entre México y Estados Unidos. Depende del lugar por el que decidan entrar, pero les quedan todavía por recorrer entre 2.000 y 4.000 kilómetros. que estos trenes se convirtieron en el medio de transporte de los emigrantes el viaje no era cómodo pero sí barato, no tenían que pagar billetes aunque ya la situación ha cambiado, no todos pero sí algunos, utilizan coyotes o polleros es decir, personas que a cambio de dinero entre 3.000 y 4.000 euros les conducen hasta el norte pero por miedo o por desconfianza ninguno de ellos lo reconoce En las vías volvemos a ver a Carlos, pero no llega solo. En el albergue encontró dos nuevos compañeros de viaje. Estamos a agarrar una, un, una góndola donde no sea muy peligroso para montarlos. ¿Es para... la primera vez que te vas a montar en estos trenes? Pues ya me he montado, ya tengo algo de experiencia y no quiero que me pase nada a mí ni a ninguno de nosotros. Carlos se ha convertido en el guía de Wilson y Luis. Bueno chavos, montense aquí, estoy colocando ya porque ya tienen su lugar. Para estos dos guatemaltecos sí es su primera vez, pero Carlos ya con confianza nos cuenta que lleva desde los 14 años subiendo al norte. Dice que no es un coyote, que él solo les ayuda a cambio de lo que le quieran dar. O luego se van aquí, mira, se van aquí, se van aquí y se van jugando aquí y esto es un tubo de aire. Y este tubo se mueve y luego se le meten los pies ahí. He visto mucho desmadre y yo cómo friega gente trenes y por eso yo camino con mucha precaución. ...durante varios minutos les previene de los peligros del tren... ...pero hay uno del que tenía hablar... luego ahí tenemos también otro problema... ...el problema de las extorsiones... ...del crimen organizado que también va dentro del tren... ...esta cosa que me entiendes es algo muy difícil... ...porque aquí estamos en México y me entiendes... ...hay muchos oídos y ya se trata de crimen organizado... y ...me dan en la madre si te digo mucho de eso... Aquí ya... ...pero, sí, pero un... ¿qué me puedes contar de eso... ...no pues de eso no te puedo decir nada porque estoy en México... El crimen organizado en esta parte del país está controlado por un grupo de narcotraficantes al que llaman los tetas. Pero desde hace tres años el secuestro de migrantes se ha convertido en uno de sus principales negocios. Nos unimos para, como decía él, para tener la fuerza necesaria para cualquier cosa que vayan en el camino. No es un secreto para nadie que estos trenes los utilizan los emigrantes desde hace años. Por eso es imposible explicar por qué hay tantos puestos de control a lo largo del camino impidiendo su viaje y aquí ninguna autoridad de las que pueden viene a detenerles antes de subirse a los vagones. Para detener a un migrante se necesita tener... Primero la autoridad tiene que tener competencia para asumir una detención, por esa razón la policía municipal de moto propio no puede detener, o hace, la palabra correcta es asegurar a un migrante, por esa razón no ves aquí que haya un operativo, porque los operativos exclusivamente los hace Migración en coordinación con la PFP, Policía Federal Preventiva de México. Después de 12 horas de viaje, algunos se han tirado del tren en marcha antes de llegar a la estación. Estaba Migración en la, en la, en la carretera. ¿Lo bajaron ahí? Sí, lo bajamos, ahí estaba Migración. Se asustaron. Parecía que agentes de Migración estaban cerca de las vías y ellos sí que pueden deportarles. La migración corrió encima del tren. Encima estaban, dentro, ¿Estaban arriba, encima del vagón? Sí. ¿Y les hizo bajar? Sí. ¿Y ustedes escaparon? Sí, pero eso vamos a pedir. Al final fue una falsa alarma, pero ellos no lo sabían.